Estuvimos grabando... Ay, sí. No estudiamos? hay micrófonos. No, no importa. Vale, bueno, no importa. Eh, estuvimos grabando No hay amor en Buenos Aires. Ah, es de mentira. Faltan cuántos días. ¿Cuántos días faltan? No sé cuántos. Días? Yo tampoco. Pero eh, ya Ya casi está. No, bueno, pero falta muy poco y ya va a estar jodido en YouTube nos quedan en eh... tiktok también en tiktok también Pizaran, por favor. estamos en todas las redes sociales Vals. así que no ya o sea, no queda nada para terminar de grabar que lo puedan ver así que sigan siendo pronto disponible en youtube y ahí viene, ahí viene nuestro director porque si no ah. sí, estoy muy feliz pues fue la primera vez que grabé con los chicos siempre yo grabé a ellos pero nunca compartimos escenas bueno. Nada, estoy muy feliz, estoy muy agradecido. No voy a hablar mucho porque si no lloro, pero lo quiero mucho oh, y agradezco. Y está haciendo, va a ser un proyecto muy lindo y va a quedar sí, muy lindo bueno. también para que la gente vea y, y comparta y se identifique. Eso. Gracias, pero todos su apoyo. Así que bueno. No voy un no <laughs>